Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro espacio de Conexión Intercultural. Es una propuesta que hemos creado para intercambiar cositas sobre nuestras culturas y, y aprender de manera colectiva. Hoy eh, vamos a aprender cositas sobre Perú. De la mano de nuestros compañeros Guillermo, Roger y Jean-Pierre que nos van a enseñar muchas cositas. Hola, mi nombre es Roger soy de Perú. Eh... Bueno, la comida ya más conocida internacional y se puede hablar. Y las fiestas son los carnavales ya que se da todo... mes de enero y febrero, o sea, dos meses, así que... Hola, soy Muy Guillermo, bueno. soy partícipe en los centros juveniles, concretamente en el de Chamberí. Eh, soy de Perú, aunque me he criado en España. Y decir dos cosas de mi país, pues primeramente un plato típico, la papa en la huancaina, y un baile, pues... La marinera. cosas sobre Perú y el próximo día más. Así que os animamos a que nos enviéis más cosas sobre vuestros países, culturas de orígenes, pueblos, ciudades, lo que queráis y nos enviéis eh, a través de email actividadeschamberia.com o a través de vía WhatsApp al teléfono 669984616 o bien que nos etiquetéis en las redes, en Instagram, en arroba cjuvenilesmadrid o arroba cj, el sitio en mi recreo. Venga, que tenemos muchas cosas que aprender.